Hola Tauro, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estos momentos? Yo me siento muy emocionada porque quiero entregarte dos mensajes muy importantes como un bonus de diciembre, este maravilloso regalo que tienen para ti tus ángeles y sobre todo este poder superior que se quiere comunicar contigo a través de este espacio de Bio Neurosabiduría. Así que te invito a darle like, activar la campanita y suscribirte al canal para que continuamente estés recibiendo esta maravillosa guía canalizada a través del oráculo de este oráculo de Bioneuro Sabiduría y entonces recibas toda la información vamos Tauro! Te voy a mostrar solo dos cartas una es para el mensaje de los arcángeles y otra es para el mensaje de este poder superior ¿Estamos listos? Me siento muy emocionada, así que vamos a darle. Tienes la carta, la congelación, y en este momento te dicen, Tauro, que la determinación es la clave del éxito. Libérate de, de tus prejuicios y de tus exigencias de tu actuar. Es importante que te eduques a ti mismo, a ti misma, en la determinación y la persistencia. Si de pronto pretendes conseguir tus metas, es importante que cultives estas acciones en ti. La determinación y la persistencia. Entrenar la voluntad es bueno para ti. Y esta carta, Tauro, muestra que es posible hacer esta prueba o haberla hecho ya, pero no lo has llevado a cabo. Y entonces, para entrenarte, para entrenar específicamente estas cualidades tuyas, es importante que no te preocupes, que te quites los juicios, los prejuicios, las exigencias que tienes sobre ti mismo, sobre ti misma, y comprendas que cada prueba viene con la fuerza necesaria para superarla. ¿Ok? Es mejor, Tauro, siempre es mejor practicar la voluntad cada día, empezando por cambios pequeños. Los hábitos se forman en periodos de entre 20 y 60 días en promedio, Tauro, recuérdalo. Y eso depende mucho justamente de la voluntad que tengas para llevar a cabo estos cambios. Eh, también recuerda que depende mucho del nuevo hábito que quieras adquirir. El, es el tiempo que te vas a tardar ok, y no, eso no quiere decir que sea más o menos o ¿okay? requieras meterle eh, rapidez, solamente trabaja la voluntad, la perseverancia la persistencia con esto si tú continúas perseverando el camino del logro de las metas será mostrado a ti ante ti, ok Tauro, y finalmente vamos a sacar la carta que te quiere entregar este poder superior, la sanación del dolor. Y en este momento te dice que tu vida es tu creación. La vida que estás teniendo es la vida que estás creando. Incluso cuando esto parece paradójico en la superficie, te pregunta este poder superior. ¿Cómo podrías desear algo más que felicidad? Eh, con esta carta, Tauro, te dicen también eh, en un nivel más profundo que hay algo en ti que lo está haciendo así. Y que para transformar tu vida, primero debes entender qué es lo que la mantiene como está. Tauro, muchas felicidades. Este bonus para ti ha sido entregado con todo nuestro amor, respeto y cariño. Gracias, gracias. Recuerda suscribirte al canal, darle like, activar la campanita y si quieres una guía personalizada para conocer qué herramientas y qué emociones y qué nuevos eh, hábitos hay que cultivar en tu vida para que 2020 esté lleno de prosperidad, abundancia, trabajo o eh, trabajo no, trabajo eh, leve para ti, Tauro, para que puedas disfrutar la vida, disfrutar de tu tiempo, de tus. Eh, personas favoritas. Todo eso te lo entregamos a través de las guías personalizadas que tenemos para ti. Solamente necesitas enviarnos un correo solicitándonos la información y en respuesta te enviaremos la serie de opciones que hay para ti para que elijas la que se acomoda y la que se ajusta a tu alma. Muchas gracias por estar aquí. Te mando un beso y un abrazo. Apretados. De alma a la tuya. Gracias.